Porque los y las constituyentes deben ser un instrumento para que el pueblo escriba la nueva constitución Escribamos para que el pueblo mande Avancemos juntos y juntas hacia la sociedad de la dignidad En la octava región seamos protagonistas del cambio constitucional